Ya estamos, ingresamos en el cuarto bloque, listos para recibir a nuestros próximos invitados. Nos acompañan los supervisores de Viviendas Crecer y los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Están claro con nosotros sí. Matías Rosales, Fernando Gauno y Fernando Sambuesa. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos por acá. Bueno, con Matías ya habíamos charlado. Claro, sí. A Fernando lo tuvimos a por Zoom distancia. otra vez, así que ahora estamos todos aquí juntos para conocer un poquito más de la empresa, cómo es que trabajan y cómo es la manera de acceder, de acceder a tu vivienda en Viviendas Crecer. ¿Quién quiere arrancar con esta charla? No, bueno, que que a ver, ver, ver. te a le, damos, le mandamos la posta entonces <risa> a Fernando. Bueno, primero que <risa> nada, muchas gracias por dejarnos entrar en todos los hogares mendocinos. Un placer. Sí. Eh, queríamos contarles que nosotros somos una empresa mendocina, que estamos ubicados en San Roque. Sí. Tenemos la planta industrial acá, que es muy uh -huh. importante, con la fábrica. Sí. Eh, está en Ruta 50 y esquina de la calle Las Margaritas. Ajá. Y para toda la gente que no se puede arrimar hasta allá, tenemos un punto de atención en el centro, Muy calle bien. Jujuy, esquina Ituzaingó de la cuarta sección. Perfecto. Ahí para poder resolver todas las consultas, las dudas y proyectar el sueño de la casa propia. ¿Qué es lo novedoso, por ejemplo? ¿Qué es lo diferencia a ustedes del resto de qué sé yo, empresas constructoras y viviendas que tenemos acá en la provincia de Mendoza? ¿Qué tienen de especial las viviendas Crecer? Eh, principalmente es una empresa familiar uh -huh. Este, Ustedes cuando O sea, la, la gente que quiere acceder a su casa sí. Automáticamente empieza a tener eh, Ya contacto directo con los dueños De la empresa claro. ¿sí? eh, La empresa trata por todos los medios de que Justamente quien compra una crecer esté orgulloso de hacerlo y nos traiga más clientes Entonces uh -huh. nuestra conducción es muy buena eso lo, lo sentís el día que viene un sonda de esos que se te tira el, el mundo abajo sí. Entonces decís, sí, menos mal claro. que compró una buena casa No, no por sin qué. dudas Eso es importante. Es importante, más allá de que la casa sea bonita y demás Que, sí, que se aseguran es Nosotros estamos en una zona sísmica Y, y todas Justamente. las construcciones tienen que estar preparadas ¿no? para, Totalmente, para las para para zonas esas sísmicas circunstancias. Chicos, el montaje, la construcción de estas viviendas ¿Cuánto más o menos es el tiempo, el plazo que lleva poder montarlas En el terreno del cliente, por ejemplo? Depende del tamaño, vas a tener un plazo de 3 a 7 días de montaje. Ah, muy breve, muy rápido. <risa> no, ni una semana. Claro. Escuchame una cosa, en una semana ya te puedes mudar. <risa> bueno, no, qué lujo, qué lujo. <risa> hay, que, hay que ver y tener en cuenta la cola que traemos de construcción. O sea, no, claro, siempre Seguro, por supuesto. no le la podemos, lista espera, sí, obvio, podemos obvio. meter algo así, pero este, es de una construcción rápida. Pero es sí, rápido. venimos con ya uh -huh. una cola. Larga y habría que respetar unos días, ¿sí? no, eso lo vamos a no ver en la entrevista Pero claro. bueno, Pero la, la garantía de que es algo rápido, claro. que no te vas a tener que esperar ni meses ni, ni, años. ni años Como en muchos casos para, para poder ya tener tu, tu casita lista ¿Y cómo, cuáles son los materiales? ¿Cómo está construida una de sus viviendas? Tenemos varias líneas, porque en realidad nosotros manejamos como constructora la línea tradicional Sí, ¿Sí? con... Padrillón, cemento. Ajá. Manejamos lo que es la línea industrializada, que es en seco, que Ajá. lleva fibrocemento, lleva yeso. Bien. Y también tenemos otra línea que une las dos y hace un mixto entre lo que es por el exterior material tradicional y por el interior. Separación en seco. Perfecto. Está buenísimo, está buenísimo. Mucha gente por ahí cree que la construcción en seco, dice no, me da miedo, es muy novedoso. ¿Hay mucho ¿Será? prejuicio. Claro, mucho prejuicio, pero verdaderamente uh -huh. son construcciones muy firmes, muy sólidas y que resisten cualquier tipo de contingencia climática, terremoto y demás. Uh -huh. Es importante destacarlo eso. En categoría antisísmica una construcción de material es categoría C y una construcción Bien. industrializada es categoría B, es superior. Mirá. Uh -huh. Mira, es bueno saberlo. Sí, no, no teníamos tienen esa distintos tipos de líneas estéticas, lo que es fachadas corrientes, uh -huh. clasicismo, qué manejan, ¿tienen variedad con eso? ah bueno porque, ahí la foto que estamos viendo, sí, claro, cada una era diferente a la otra, o sea, no es que son es. todas casitas iguales. esas esa que estamos viendo ahora es de parte de la línea moderna, porque, Ajá. bueno, estas esta es minimalistas sí. ya, ya se han visto bastante, son sí. modelos muy ya clásicos inclusive, pero tenemos una línea nueva que, que es línea moderna, que Ajá. destaca realmente del resto. Eh, hay un par de fotos que, bueno, por supuesto, el que se comunique al 263-455-8941, uh -huh. lo, lo vamos a llenar de fotos para que vea, para que, para que su tenga casa. toda la variedad ah, Para que se compre la su casa. Por supuesto. Está buenísimo todo lo que tenemos como constructora, pero lo, también muy bueno que tenemos es la forma de acceder a la casa. ¿sí? Uh -huh. La forma de acceder a la casa puede ser de contado. Uh -huh. eh, también aceptamos permutas de vehículos, hemos hecho muchas, ah, muy bien. muchas operaciones así. Y también, eh, bueno, habría que ver, pero terrenos, inmuebles, inclusive podemos hacer el trato que ustedes plantean. Perfecto. No duden en consultar al 263-455-8941. Que, está, que ahí en su, sí, está en pantalla. Sí, está en pantalla. Donde le vamos a ver cómo le armamos su operación. Perfecto. Pero acceder a la casa y la financiación, que me encantaría que Mati. Nos cuente cómo uh -huh. funciona la financiación de parte de la empresa. Bien, bueno, sí, lo, lo principal es que la financiación la hacemos propia. Uh -huh. que no interviene un banco, no interviene una financiera, sino que nosotros, digamos, lo amoldamos a cada familia. Uh -huh. eh, a ver, destacamos dos cosas muy fuertes con respecto a la financiación que tenemos. Eh, con, primero que nada, la cuota es fija y en peso. Eso uh -huh. está muy bueno hoy en Argentina es un privilegio. Uh -huh. Saber que si arrancas pagando una cuota mensual de 20 mil pesos, vas a terminar pagando una cuota mensual de 20 mil eh, que le damos la tranquilidad a nuestro cliente que pueda ir haciendo anticipos para llegar a ese porcentaje que le pide la empresa, como para ya poder dejarle la casa en su terreno, Ajá. en su lote, así Muy que eh, y saber que el resto, ese otro 30%, lo van a financiar con nosotros. Eh, también es una tranquilidad para el que está del otro lado, porque por ahí nos pasa con clientes que de repente están en el Codem, en el Veraz, sí. o que están concursados, aquellos que por ahí sí. son penitenciarios o militares, entonces tienen la tranquilidad de saber que a través de Crecer, eh, no van a tener ese problema de tener que salir a molestar a un garante o, uh -huh. o a un pariente para que les sirva claro. eh, ahí de referencia, entonces eh, invitamos, como decía Fer, a que se nos puedan, se comuniquen, uh -huh. que nos dejen pasar el tiempo, porque hay una realidad, que por ahí lo charlamos uh -huh. con ustedes la vez pasada cuando estuve acá en el canal. Eh, el dólar se vive disparando, sí. el valor se vive, digamos, varía todo el tiempo, entonces... Uh -huh. Una de las tranquilidades que vos tenés con crecer es que una vez que vos eh, pactás un contrato, ya digamos separando tu proyecto dentro uh -huh. de la empresa, se te congela el precio del metro cuadrado Perfecto. y esto no es un detalle menor porque de hecho no, la mayoría no, de las constructoras claro. no lo tienen. Te da la posibilidad de proyectar, de ir eh, previendo cuánto no, dinero vas a necesitar. ¿Y sabes que es lo más importante? ¿Sí? es Saber de que... Digamos, tiene una recompensa el animarte a arrancar un uh -huh. proyecto rápido. Claro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una casa que hoy vale un millón y medio, el año que viene, estoy casi seguro que va a, valir, va a valer seguro. tres. Sí, uh -huh. que es inevitable, porque Por vivimos supuesto. en la Argentina. Sí, sí. Entonces, saber que a través de nuestro sistema ellos congelan el metro el, el precio del metro cuadrado Está buenísimo. Eh, es, es algo valioso. Chicos, sigue. y la entrega de la, de la vivienda, eso depende obviamente de cómo se pacta con cada persona, es a un cierto nivel de cuotas que se han pagado. ¿Cómo es esa parte? Bien, cuando llegan al 70% del al 70%, valor sí. pactado. ...se le entrega la vivienda... Ajá. ...muy bien... ...es importante que se sepa que bueno... ...tampoco somos los reyes magos... entonces. Por eh, porque, <risa> ...si no somos verdad... ...porque hipotético. el del valor del metro... ...sí, no tiene interés... ...pero sí tiene variables... ...sí, uh -huh. la chapa... ...la abertura, la mano de obra... ...no sabemos cómo va a estar... ...en el momento que se entregue la vivienda... Uh -huh se le cobra la variable esa y continúa con la financiación. Muy uh -huh. bien. Lo más importante es que se comuniquen al número para que podamos tener una entrevista y poder explicarle en persona. Sí, a la gente. que se saquen todas las dudas claro, porque obviamente acceder a, a la casa es el sueño que tienen muchísimas familias, no es cosa sencilla viste, pero acá los chicos van a estar dispuestos a, a charlar, sacarse todas las dudas y armar el mejor plan y proyecto para que vos puedas acceder a este sueño tan bonito que es tener tu vivienda de Viviendas Crecer. claro que sí Está el número, agendalo a anótatelo en un papelito o en tu celular ahí ahí para poder comunicarte con los chicos y ya pautar esa reunión. Y bueno, si alguno llega a concretar este sueño, este proyecto, por haber visto esta nota acá, después manden la foto. No, la clase. Queremos la foto de la puerta de, de la casa. De hecho, por estar acá en el canal, también los, los primeros 10 que compren ah, sí. a través de una directa, porque si no se nos va a ir el tiempo y no lo van a saber, mm. eh, van a tener un sistema de alarma incluido ah, dentro de, de la casa. Eh, que otro de los detalles, digamos, está buenísimo porque también nuestras casas salen con rejas. Pero ahora le anexamos a estos primeros disputantes es que, es que, que, que se vieron animen acá. Muy bien. todos los que nos hayan visto a través de Canal 7, así que. Van a no, tener no, ese beneficio. Vale sí, sí, muy sí. bien. Bueno, chicos, ustedes ponen la casa, nosotros ponemos el asadito. Claro, no, sí, sí. bueno, compramos la casa? carne y, claro. y hacemos la fiesta de inauguración. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, chicos, gracias. Ha sido bueno, un placer. Y ojalá haya sido de gran utilidad toda esta información que hemos charlado para todos los que sueñen allí con su casa propia. Gracias, chicos. Un placer. Vamos a seguir avanzando.